Mi nombre es Lucía de la entidad Atpaso Asturias. Edu Hola, soy Eduard de la entidad Atenpace. Hola, me llamo Lucas. Soy de Paz, Toledo. Tele Televisión a la carta. A Paz en este. Proyecto de Confederación Espase con el apoyo de la Fundación Bodazón España. Cuya me, misión es mejorar la calidad de vida de, de, las, de las personas con parálisis cerebral a través de la de la tecnología. Y a continuación nuestros compañeros de Atempas. Les Voy a presentar. A espaciales. ¿Este? ¿Sí? ¿Sí? Los profesores han decidido hacer una fiesta para darle la bienvenida. Y os voy a presentar Pete Chess. De choco. De choco. late <risa> <Mar> <risa> <Mar> <risa> Ahí, fuerte. Muy Mar bien. bien. Marcos, ¿qué receta nos trajiste? Yo, escoger tarta, fruta. Bueno, una semana más estamos aquí y hoy vamos a grabar otra vez en la Fundación propaces. Hoy no estamos con los pequeños, hoy estamos con los grandes. Y hoy vamos a hacer caracoles de, de chocolate. ¿Y esta? Toma. Sí. ¿Y esta? ¿Qué fruta es? ah. Muy bien. Sí. Vamos a probar. Sí. Mm, sí. ¡Qué rico! Tus compañeros de Espaz Asturias nos informan. hola bienvenidos a creativos en este programa os contaremos cómo con los productos reciclados hacemos verdaderas obras de arte en <risa> tu y ahora pasamos la conexión a nuestros compañeros de Apache Toledo. Relu se reluce baila sevillana anoche tu pelo misterioso leyenda y perdón y aún nos queda mucho que contar donada en junio anuncian mucho fruto Pues ya ves, divinamente, ahí que va estado, no le ha faltado de nada y tan a y tan cómodo Tanta modernidad, tanto hospital y tanto enfermero con carrera. Pague. Buenas tardes, ¿dónde van ustedes? Vamos a ver eh, que ha nacido el niño de la Mari La de José, hombre, ese que es carpintero, es que son de fuera, pero les ha pillado aquí Hoy vamos, hoy vamos a ver eh, la leyenda de eh, Cristo de la calavera y vamos a estar para dar un pase en la ruta de todos a nosotros y, y, y vamos a pasar los viernes y los sanos y, a, y a las botas bien de y los danos. Cuando fueron a ver la Inés... Inés estaba con otro y se dieron cuenta que, que lo importante es la amistad. Las dos juntaron bien hoy. Todos, todos juntasteis muy bien hoy. ¡Veces, Aura! Música clásica. Necesitas música clásica. Hago recetas a pintogramas. Rosina, ¿qué haces para el proyecto? El me gusta. Pues a, a mí me ha parecido una experiencia súper bonita, que o sea, que... Que nosotros, o sea, que nosotros, por la discapacidad que tenemos, no sabíamos que podíamos dialogar con ellos súper bien. Hola, soy Olga Paz de Toledo, soy una de las organizadoras de las rutas de nuestra ciudad. Creemos eh, que han tenido bastante éxito. La primera ruta fue más complicada de organizar porque éramos muchos y era la primera vez. Y la segunda creemos que ha salido mejor, de hecho se ha apuntado muchísima más gente y la gente ha quedado muy contenta. Me ha pasado muy bien. Repetimos? Carmelo, ¿qué tal te lo has pasado? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Sí. Soy alumna en prácticas del centro en el CAI de Aspaz Asturias y os voy a dar mi opinión sobre el proyecto que están realizando con los usuarios. Me parece un proyecto muy interesante, eh, dado que mmm, tienen diferentes talleres, eso mmm, para ellos sobre todo no les resulta nada, nada monótono, se levantan todos los días con muchas ganas de venir a, a trabajar y ellos lo dan todo. Me parece eso, un proyecto muy interesante y, y que todos se involucran mucho en, en él. La implicación de la gente cada vez es mayor, aunque mover a un gran número de personas es muy complicado, la experiencia ha merecido la pena. Los alumnos y usuarios han tomado el proyecto como parte de sus rutinas, han tenido gran responsabilidad y mucha implicación. Y ha sido muy divertido. En paz me toca deciros algunas conclusiones sobre el proyecto de TVPC a la carta. Y bueno, lo primero que gestionéis muy bien el tiempo porque si no al final es muy complicado. Eh, cosas muy positivas que ha tenido, pues que los profesionales salen de su zona de confort y al final, bueno, pues aunque te llevas muchos disgustos, también se aprenden muchas cosas. Y bueno, lo mejor de todo es ver la cara de, de los usuarios cuando han terminado un trabajo y lo han visto publicado en el blog o cuando han podido compartirlo con sus compañeros de Centro de Día. Así que mucho ánimo y espero que más gente se animine a participar en, en proyectos. Hola, mi nombre es Neus y soy la directora del CAI, Centro de Apoyo a la Integración de Aspace Asturias. En cuanto a las recomendaciones sobre el proyecto de Aspacenet desarrollado este curso, serían tres. La primera, eh, diseñar el proyecto partiendo de algo que realmente sea motivador tanto para las personas con parálisis cerebral pero también es importante que lo sea para los propios profesionales. Partir de una buena planificación tanto del tiempo, que eso será muy importante eh, con el paso de los meses, como de las tareas y funciones que desarrollará cada centro. Y por último, y lo más, más, más importante es confiar. Confiar mucho en las capacidades de las personas con parálisis cerebral. Al menos a nosotros en todo este tiempo nos ha sorprendido muchísimo. a vez que andaba a todos. Andaba a todos, ¿eh? Sí. Era un poco... ¿Y, ¿Y qué sacamos en conclusión de esta leyenda? ¿Qué es lo más importante? La amistad. La amistad. La amistad, muy bien. Ya. A través de la, de, de la de tecnología joder. Ya Hola, mi nombre es Irene <risa> Pero no le dejo. El día El día de No, el 5 de octubre Venga, <risa> <risa> a ver, en serio ya Que nos tenemos que ir A ver una dos termina esa la que cantaba la de María Ricky Mantilla así es María tan caliente y fría <risa> <risa> <risa> oh, <mira que> esto. <risa> <risa>